Continuando con el módulo de controladores ACAC, vemos el principio de funcionamiento de este puente convertidor. Todos los controladores ACAC tienen como finalidad suministrar tensión y corriente alterna variable a partir de una fuente de corriente alterna. Su operación se basa en la conexión y desconexión a intervalos regulares de la fuente sobre la carga. Este convertidor está conformado por dos semiconductores de potencia colocados en antiparalelo que controlan la conexión y desconexión de la fuente en cada semiciclo. Por el tipo de componente de potencia que se utilizan para, la, para su construcción, se pueden clasificar en dos. Controlado se utilizan dos tiristores en antiparalelo, USCR o un TIA, que recuerden que es dos tiristores en antiparalelo. O se puede denominar semicontrolado en el caso que utilice un diodo y un tiristor. Vamos a ver en los próximos temas cómo cambian las formas de onda si utilizo un tría o dos tiristores o un diodo y un tiristor. Entonces aquí vemos el esquema clásico de un puente semicontrolado. Está conformado por un tiristor, como ya hemos mencionado, y un diodo. El tiristor me permite controlar el semiciclo en el cual él maneje la corriente, en el caso de la figura, el tiristor maneja la corriente del de semiciclo positivo, es decir, vamos a tener control sobre cuánto de la onda sinusoidal se permite pasar hacia la carga en el semiciclo positivo, mientras que en el semiciclo negativo, como la componente que tenemos de control es un diodo, va a pasar completamente. En cambio, en el puente controlado, donde vamos a tener o dos tiristores en antiparalelo o un triac vamos a tener control de ambos semiciclos, es decir, la forma de onda sobre la carga va a ser simétrica a diferencia del puente anterior, donde en el semiciclo que controla el diodo va a pasar completamente mientras que el del tiristor va a pasar una fracción. En este caso, ambos semiciclos van a ser igual, lo que conlleva que el valor medio de la onda generada sobre la carga Tenga valor medio igual a cero. Las aplicaciones que puede tener este puente convertidor, entre las que más encontramos, son los hornos industriales. Que se basan en fundición de materiales conductores bajo el principio de calentamiento. Este mismo principio de calentamiento son los que hoy en día utilizan las cocinas de los hogares. Básicamente se controla el calor de la resistencia controlando la tensión suministrada a ella. Recuerden que la potencia de la resistencia es B cuadrado R, B cuadrado sobre R. Perdón. Esto permite, si yo controlo la tensión, poder controlar la potencia de la resistencia. Otra gran aplicación es la de los hornos de inducción, que trabajan en la fundición de metales conductores, a través de corrientes parásitas, eso se utiliza para la fundición principalmente de aluminio y cobre, mediante el principio de un transformador de corriente cortocircuitado. También tenemos el control de iluminación, antes muy utilizado para bombillos incandescentes, donde el, el dimmer de luz no era más que un controlador ACAC. ac /C. hoy en día se utilizan con los detectores de presencia para colocar o no la iluminación. De hecho en la universidad hay edificios tales como el del edificio de energética Donde ustedes han visto que hay un control de iluminación por presencia Este control de iluminación, el sensor de presencia Básicamente da la orden de disparo a un controlador ACAC -AC Para encender las lámparas de los recintos Otra gran aplicación de estos puentes son el arranque y control de velocidad de motores de inducción En lo que se conocen como arrancas suaves otra gran aplicación es el control de reactivos para mejorar el perfil de tensiones o compensar factor de potencia. Recuerden que en Venezuela, en el sistema de 765 kilovoltios, existen conectados dos compensadores de reactivos, específicamente en las subestaciones San Jerónimo y La Orqueta. Quizás en ese sentido Venezuela ha sido uno de los países de avanzada, puesto que estos controladores están instalados desde 1980 en el sistema interconectado venezolano. Y la última aplicación, y quizás donde la conozcan más las personas que trabajan en el área de electrónica, es el de relé de estado sólido. Se utiliza para la conexión o desconexión de equipos, al no tener partes electromecánicas, no tienen los desgastes típicos de los relés. Entonces, estas son las distintas aplicaciones que tiene el puente controlador ACAC. En los próximos temas vamos a discutir cómo funciona tanto el puente semicontrolado como el controlado. Gracias por su atención.